Hola qué tal amigos, saludo cordial y bienvenidos a la información en este nuevo segmento informa informativo Titulares de hoy Persas entran a la carrera armamentística de los misiles hipersónicos Ya les tengo todos los detalles Esta es una información de última hora según el diario Avia.pro Dice que el aceptamiento de Pavlovka en Ucrania ha quedado en control de los rusos Luego de duras batallas entre los integrantes del ejército ucraniano y las tropas eslavas el ejército ruso anunció el jueves que comenzó a desplegarse en Gerson, región al sur de Ucrania objeto de una contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Analizamos qué hay detrás del repliegue de las tropas rusas en Gerson. Rusia indicó que movería sus tropas de la orilla derecha a la orilla izquierda del río Niepier, desde donde pretende consolidar su posición. Por su parte, Ucrania anunció que reconquistó una docena de localidades de esta región. El partido del expresidente, el partido republicano lidera y se hacen las mayorías en la Cámara de Representantes, poniendo fin a la era de la representante y presidenta Nancy Pelosi. O declaraciones al respecto del líder demócrata Mientras la prensa y los expertos predecían la gigantesca ola roja, esa no se produjo Y del magnate Donald J Bueno, creo que si ganan, debería recibir todos los créditos Y si pierden, no deberían en absoluto ser culpado Pero probablemente ocurrirá todo lo contrario Biden dice que vale la pena investigar a Elon Musk. Dijo un amigo muy cercano a nuestro canal, la política sigue siendo muy dinámica. Si estás conmigo, somos aliados. Si no lo eres, eres mi enemigo. Creo que la cooperación y o las relaciones técnicas de Elon Musk con otros países merecen ser investigadas. ¿Esté haciendo algo inapropiado o no? Asimismo, el líder demócrata se pronunció frente al repliegue de las tropas rusas en Gerson, a la orilla de la margen derecha del río Dnieper. <risa> Gobierno de Ucrania pide prudencia ante la retirada en Gerson por parte de las fuerzas rusas. No por muy esperado, este momento debe confundirnos, dice Zelensky que llama a contener la alegría. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está la información más importante, más relevante para nuestro canal de las últimas horas. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Avanzamos con más información. Saludo cordial para todos. De momento es lo que se sabe sobre la información que está emitiendo el diario eslavoavia.pro acerca de que el ejército ruso habría tomado el control del pueblo de Pavlovka. Se habla en este artículo de duras batallas prolongadas. El ejército ruso logró tomar el asentamiento de Pavlovka. Se habla de la eliminación de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde allí. Han estado repeliendo los ataques desde Ugledar, que actualmente está controlado por las tropas de la AFU. La captura del asentamiento de Pavlovka se conoció en horas de la tarde del de día anterior, sin embargo... Por ahora apareció la confirmación, dice el diario Avia.pro desde fuentes confiables y en las imágenes muestran la bandera de la federación siendo colocada en la zona. Hace pocas horas hubo tremenda polémica por el tema de algunas informaciones que se estaban emitiendo desde allí por blogueros en Pavlovka que anunciaba grandes pérdidas para el ejército ruso y recientemente el mismo ministerio de la federación refutó la información diciendo que las pérdidas no fueron de la magnitud que estaban siendo publicadas por los medios, refiriéndose a que allí solamente fue el 1% de la Fuerzas de combate, como ustedes ya conocen, las tropas rusas están ahora haciendo todo lo que tiene que ver con el traslado de las unidades militares a la margen de del río Nieper, sopesando riesgos para los militares apostados en Gerson debido a la contraofensiva ucraniana y los temores de que se ataque la presa de Novakajauka y que pueda causar inundaciones en esta zona, poniendo en riesgo la vida de los civiles y de los militares, además de estar en riesgo el abastecimiento de las mismas tropas rusas según los medios salvos dicen que desde las autoridades de Zaporilla han reportado que la aviación aeroespacial rusa han eliminado en las últimas horas a cerca de mil uniformados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre ellos combatientes extranjeros, aparentemente de nacionalidad polaca y de Georgia. Se están reportando las últimas horas arremetidas ucranianas en el Donbass. Se desconoce cuál es el número de personas afectadas. Según las autoridades eslavas, los ataques se siguen realizando con misiles HIMARS occidentales. Creemos que esta información es importante darla a conocer, sobre todo porque, bueno, la están emitiendo desde Occidente, más hacemos la salvedad porque desde el lado ruso no hay ninguna confirmación que sea verídica en referencia a pérdidas militares en el conflicto entre Rusia y Ucrania y que esté dándola directamente desde el Ministerio. Este es un informe, como lo decimos, que lo están entregando desde la parte occidental, efectivamente que han entregado desde el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, recientemente ha dicho lo siguiente y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Según el Pentágono, creen que son las cifras que deja hasta ahora el conflicto y las bajas rusas y ucranianas. Se habla que en la invasión deja más de 100.000 soldados de la Federación caídos en combate. Las declaraciones fueron entregadas en el Club Económico de Nueva York. Y según el funcionario militar, se estiman que habría un número militar por parte del ejército ucraniano de cifras iguales a las rusas. Se habla de 100.000 soldados rusos. Y la misma cifra por parte de los ucranianos que han caído en combate, que habría dejado estos ocho meses de conflicto de lo que lleva pues, la invasión rusa en Ucrania. Pero la AFP también dijo que afirma que estas cifras no han podido ser confirmadas de manera independiente, pero también dice que existe la posibilidad de una salida negociada para ponerle fin a a la guerra, comentando el anuncio del repliegue de las tropas rusas a la orilla derecha del río Nipier en la provincia de Gerson el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó este miércoles que queda por ver si Ucrania esté dispuesta a comprometerse con Rusia, cito las palabras del líder de la Casa Blanca me parece interesante que los rusos hayan esperado hasta después de las elecciones intermedias para hacer este juicio que sabíamos desde hace tiempo que iban a hacer y es una prueba de derecha de que tienen algunos problemas reales declaró el mismo mandatario, yo les pregunto Ustedes, amigos de Noticias de Última Hora, ¿qué hay detrás de todos estos anuncios de sentarse en a negociar? Recordemos que despoblar a Gerson no es de ahora, ya se había mencionado mucho antes, fueron ahora 110 mil personas que según Zorovikin se han trasladado desde Gerson a la orilla a la margen izquierda de esta población anexionada por los rusos vía referendo esta zona estaba siendo asediada o está siendo asediada por las fuerzas de Ucrania que están esperando la retoma y ahora recuerden la inteligencia dijo al Kremlin en su momento que estaba en peligro de ser inundada y el mismo ministerio de la defensa estaba preocupado y siguiendo los hilos de estas informaciones de la inteligencia rusa del FSB efectivamente pues dieron a conocer esta información recuerden ustedes que fue atacada a la presa, esto fue denunciado por Rusia en la ONU con misiles HIMARS que fueron los ataques directamente por parte de las fuerzas de Ucrania misiles que fueron enviados directamente desde los Estados Unidos y estos pues fueron guiados por tecnología occidental, lo que quiere decir que el norte estaría de por medio, con seis cohetes y que solamente uno impactó, pero no pasó a mayores. Y ustedes saben que en respuesta a la federación arremetió contra Kiev y prácticamente contra toda la estructura eléctrica y suministros del agua, plantas de agua en todo el país de Ucrania. Y hasta el momento, pues eh, de un 100%, pues a Ucrania le resta un 40%, que por lo menos es lo que está funcionando recuerden que Zelensky comenzó a presionar al norte después de estos ataques por más armas y por más dinero y Biden se le salió de los chiles tildando a Zelensky de desagradecido y le dijo que la gente pues se estaba cansando de tanto dar apoyo económico, en occidente pues hay fatiga económica por el tema de las sanciones antirrusas y que producto de esto pues los precios de los combustibles, la economía está por las nubes así de sencillo, en Europa, en Estados Unidos la inflación está a todo dar esto repercute también en las economías de todo el mundo más que por la guerra son por las sanciones que se han impuesto a la economía de Rusia Latinoamérica ni decirlo todo está por las nubes y los paganos somos los de a pie todo porque según los expertos la impresión de los dólares vaya que si sí está a todo dar y esto influye a que la inflación se dispare y sea lucroso el tema de la venta de armas para las fábricas armamentísticas del norte esto es un negocio lujoso obviamente esto no te lo van a decir en las corporaciones mediáticas afectas al establishment en el norte luego de todo este tire y afloje entre Ucrania y el norte se comenzó a escuchar versiones de que estaban presionando desde la administración de la Casa Blanca a Kiev para que se siente a negociar pero por otro lado el actor presidente dice que no quiere negociar porque está Putin en el poder y no quiere porque no está preparado para llegar a una mesa de paz se puede quedar esperando Zelensky porque esto nunca va a pasar y Putin salga de la presidencia para que Ucrania se siente a negociar esto no va va a pasar y ahora como está reacio no sigue las líneas de lo que le está pidiendo el norte entonces eh, desde el norte enviaron a jake sullivan ustedes se dieron cuenta de esta noticia a tantear el terreno para inducir a Zelensky a que tenga que decir bueno no quieren negociar pero bueno eh, vaya y diga que lo está intentando que ya lo pensé que ahora sí quiero negociar eso sí le dicen que no nombre a putin para nada que lo saque del vocabulario pero que haga pensar al mundo que las cosas las está pensando incluso que esté dispuesto dice el norte que lo están apoyando en el caso dado de que esté dispuesto a negociar la paz como quien dice, nosotros te metimos a la olla pero no nos vamos a chamuscar contigo lo curioso es que ahora Zelensky dice que está dispuesto a llegar a un acuerdo de paz con Rusia, entre todo lo que pide a Ucrania, escuchen bien, en un eventual acuerdo de paz que se restaure la integridad territorial de Ucrania, devolver los territorios anexionados, que se paguen los daños ...y castigar a los criminales de guerra a que haya garantías y pues siendo realistas estas garantías que pide Zelensky no vemos posible que Putin devuelva primero que todo todos los territorios pues sería una derrota inaceptable para la federación y una derrota política para el Kremlin sería una punta de lanza para la oposición para que tome fuerza en todo el territorio ruso ahora avanzando un poco más y esto tiene que ver con el repliegue de las tropas y esto lo están hablando algunos medios independientes podría obedecer algún tipo de negociación por debajo de la mesa entre el norte y la federación. Se habla y se especula que el hecho de abandonar a Gerson podría llegar a ser algún término a alguna negociación del norte con Rusia para que se pueda avanzar hacia una mesa de negociaciones y bueno y con esto se ahorra mucho dolor de cabeza para todas las partes ya que Rusia pues quedaría con los otros tres territorios que anexionó y asumir que está intentando o pretendiendo fingiendo que quiere llegar a la paz con Putin por parte de Volodymyr Zelensky son muchas hipótesis que hay por el momento con todo lo que está sucediendo en la zona de Gerson y el repliegue de las tropas que ha anunciado en las últimas horas el general Armagedón, pero escuchen porque esta información nos parece también. Interesante para ustedes, amigos de Noticias de última hora, según el periódico TAS, ha sacado un artículo que ha emitido un eh, opositor turco, un periódico opositor turco que se llama Cumhuriyet un columnista llamado baris Doster, pues ha hablado sobre el tema de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para negociar con Rusia. Allí creen que la indicativa de esto es una división que podría haber entre la OTAN y según el columnista, voy a citar las siguientes palabras y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Finalmente sucedió algo que se esperaba. Como los principales medios de comunicación del norte han estado informando durante varios días, la presión de Estados Unidos sobre Ucrania para que vuelva a negociar con Rusia produjo resultados. Rusia y que estaba poniendo varias condiciones para ello. Rusia y que estaba poniendo varias condiciones para ello. Esta declaración no solo da una situación de lo que está pasando con Ucrania en el frente, sino que también apunta adentro de la alianza Atlántico Norte, escribió el periodista. En la editorial, según él, Estados Unidos no tiene tanta influencia sobre sus aliados como antes y no es efectivo para contener a sus adversarios y rivales. La guerra entre Ucrania y Rusia lo ha vuelto a demostrar. Alemania tiene la intención de mejorar las relaciones con Rusia y China, a pesar de las objeciones que tiene el norte. Desde Corea del Norte hasta Irán, desde Siria hasta Cuba, muchos países resisten a Estados Unidos. La organización de cooperación de Shanghái está en la franja y la ruta ...se está desarrollando... ...las tensas relaciones entre el norte y Arabia Saudí... ...por la producción del petróleo... ...y la reacción negativa... Que han desencadenado son bien conocidas no olvidemos dice el editor que holanda levantó las sanciones contra rusia agrega el columnista también dice que el norte no tiene el poder de imponer el orden en el mundo o de introducir nuevas reglas la doctrina de seguridad nacional del norte era demasiado subjetiva demasiado egoísta demasiado condescendiente explicó Doster. una postura suavizante también aquí hablan de kiev por ejemplo anteriormente político había informado que la administración del norte instó a Zelensky a eliminar la disposición sobre la imposibilidad de conversar con el presidente Putin de la lista de condiciones previas para comenzar el diálogo, periódico señaló el lunes que Zelensky enumera estas condiciones para las conversaciones con Moscú que no incluyen la imposibilidad de negociar con Vladimir, según político esta postura se debe directamente al empujón de la administración del norte periódico dice que este cambio se produjo después ...después de las largas conversaciones que obtuvo Kiev y Washington... ...incluso durante, bueno, como lo dijimos la visita de Jake Sullivan a Ucrania, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. El periódico político dijo que los funcionarios norteamericanos le pidieron al presidente de Ucrania que cambie la posición, pero transmitieron que Kiev necesita mostrarle al mundo la voluntad de terminar el conflicto de manera pacífica, o sea que mostrarle al mundo que si quieren verdaderamente la paz, aunque por debajo de cuerda hayan otras intenciones. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Larrov dijo que los líderes rusos seguían listos para continuar las conversaciones sobre Ucrania señaló que Rusia está lista para escuchar a sus colegas occidentales y presentaban una propuesta para organizar el diálogo sobre la reducción de las tensiones teniendo en cuenta los intereses de Moscú ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema? Y ojo, lo que se está moviendo a nivel informativo, según la agencia de noticias IRNA, el comandante de las fuerzas aeroespaciales de los persas ha dicho en las últimas horas que el país ha construido un misil balístico y hipersónico con el fin de contrarrestar todo todos los escudos de la defensa aérea, sea cual sea no habrá nada ni nadie que los detenga agrega que no cree que haya tecnología para contrarrestarlo en décadas y este misil balístico atravesaría cualquier escudo antimisiles de sus líneas enemigas una de las informaciones importantes que se dan en las últimas horas tiene que ver con los resultados que arrojan los comicios en el norte de medio término que se realizaron el 8 de noviembre para elegir Senado y Cámara, hasta ahora lo que se ha establecido ya como base es que según la información los republicanos se hacen al control de la Cámara de Representantes, el último boletín le da a los republicanos el liderazgo con 207 escaños y para los demócratas 148, algo pues que fue criticado también por el mismo partido demócrata en el Senado la ola roja que no se dio y esto pues ha causado cierto malestar con el expresidente Donald J que culpa a sus candidatos por los resultados pero también dice que si gana pues también en el senado si gana el partido republicano es por sus méritos lo cierto es que hasta la hora que estamos grabando este video para ustedes la lucha sigue en el senado y está a la expectativa pues el control en el congreso es primordial para el partido de joe que hasta a la hora ha mantenido esta estrecha mayoría clave para mover toda su agenda legislativa y en pocas palabras obstaculizaría las políticas del presidente ok como siempre nos gusta ver qué dicen de un lado y qué dicen del otro y aquí está lo que dijo el presidente joe biden respecto a los resultados que están viéndose en, en las últimas horas y las pérdidas de escaños para los demócratas y la crítica hacia la ola roja. Mientras la prensa y los expertos predecían la gigantesca ola roja, esa no se produjo. Aquí en estas declaraciones, aunque dice ser optimista, muestra su inminente sorpresa por el resultado electoral. Y sé que ustedes están un poco molestos con mi obsesión por el optimismo, pero me sentí bien durante todo el proceso, sentí que lo íbamos a hacer bien. El presidente demócrata dice que la pérdida de escaños es dolorosa y que está dispuesto a trabajar con los republicanos en el caso de ganar en el Congreso, algo que todavía no está dicho. Aunque cualquier pérdida de escaños es dolorosa y algunos buenos demócratas no hayan ganado anoche, los demócratas tuvieron un buen resultado anoche. Y estas fueron las palabras que expresó el mandatario de Estados Unidos luego de darse a conocer los resultados que hasta ahora le dan la ventaja a los rojos. Bueno, creo que si ganan debería recibir todos los créditos y si pierden no debería en absoluto ser culpado, pero probablemente ocurrirá todo lo contrario adicional para tener en cuenta algunos congresistas que han sido reelegidos para seguir en el Capitolio son por ejemplo tengo aquí a Chuck Schumer, Marco Rubio, Alexandra Ocasio Cortés, a esto le sumamos los últimos anuncios que ha hecho el mandatario actual Joe Biden de aspirar nuevamente a la Casa Blanca en 2024, todo indica que la decisión estaría tomada y la estaría anunciando para finales de este año o si no a inicios del 2023 así como van las cosas, se volvería a ver el cuadro para el 2024 en comicios para la Casa Blanca. Le alcanzará al magnate para llegar de nuevo en el caso de que decida ser candidato presidencial, recordemos que aún no lo ha dicho y hasta que no se conozcan todos los resultados, sus copartidarios le han pedido que no haga el anuncio que podría ser su lanzamiento a la candidatura, esto hasta que no se conozcan todos los resultados y si recupera el Senado el Partido Republicano, pero vuelvo y repito ¿creen ustedes que Donald sería el rival y líder que pueda llegar a cambiar el panorama que tiene en estos momentos el norte? o la otra pregunta es ¿creen ustedes que al presidente demócrata le alcancen los números para poder acariciar un segundo mandato teniendo en cuenta la impopularidad que hay por el tema inflacionario en el país producto de las sanciones antirrusas y el apoyo a Ucrania en la guerra contra los rusos queremos ver sus apreciaciones en la cajita de respuestas por favor pero bueno vamos a continuar escuchen tal parece que las declaraciones que emitió el nuevo CEO y dueño de la red social del pajarito tiene con dolor de cabeza el mandatario del norte y por qué se los estoy diciendo acuérdense en que horas antes de que se realizaran los comicios para elegir y Senado en el norte, Elon Musk instó a elegir un Congreso republicano para que hubiera un poder compartido. Y ahora Joe Biden no descarta que se haga una investigación al multimillonario. El contexto de la noticia es la siguiente, amigos de noticias de último ahora. Hace pocas horas el líder demócrata dijo que vale la pena examinar los nexos de cooperación de Musk con otros países. Ah, pero eso sí, dijo que no está sugiriendo nada. Como quien dice, por si al caso, escuchen ustedes mismos lo que dijo el mandatario.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 Eso es todo lo que diré. Expertos dicen que esto está relacionado con las críticas a las políticas del partido actual en el gobierno, además de la resolución pacífica que pidió Mosk del conflicto entre Rusia y Ucrania, el rechazo para financiar el servicio para las tropas en la AFU y Mosk, que está en contra del bloqueo de la cuenta del magnate tras los hechos en el Capitolio en enero. O sea. Una persecución política en pocas palabras. A ustedes muy amables, muchísimas gracias por la audiencia. Los invitamos a que si creen que tiene relevancia este contenido, nos acompañen con la manito arriba, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y los invitamos a que le den mayor cobertura a toda esta información, dándole una manito arriba. Muchas gracias a todos ustedes. Si son nuevos, suscribirse al canal activar la campanita roja en notificaciones un abrazo para todos abogamos por la paz del mundo y aquí les entregamos buena información para todos dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido